Era mentira. Un día muy especial donde se conmemora la maravillosa Violeta Que desde muy pequeña a mí me inspiró Junto a Víctor Jara Fueron mis primeros pasos eh, interpretativos en la música Así es que para mí es un día muy lindo Que se conmemore la música de, de Chile En estos espacios, sobre todo para los estudiantes Que es de donde todos venimos Salimos guiados Por el barrio con el bombo activado bien porque es algo que no está visto en todos los colegios, eh, si sí se ha celebrado el Día de la Música pero no con artistas regionales y que muestren su talento dentro de nuestra región y de nuestro establecimiento me parece estupendo, muy bonito. Me pareció muy bien y muy bonitas las canciones porque me gusta a mí el rap y... ¿Me parece bien? Sí. Es importante que pudiésemos eh, tener esta instancia para destacar primero que todo y celebrar eh, ante todo el, el cumpleaños de Violeta Parra, mujer, artista, eh, compositora, reconocidas e intérpretes no solo acá en Chile, sino que en toda Latinoamérica y por eso quisimos eh, apostar en esta oportunidad por relevar también esa, esas características que creemos que comparte en este caso María José o María Sayon lo hicimos aquí en, el, en un establecimiento educacional justamente para poder transmitir este tipo de eh, características eh, que son relevantes, eh, el mensaje fue súper potente persigan sus sueños, eh, denle en adelante pese a toda la adversidad y creemos que eso es algo que comparte sin lugar a dudas al sector artístico y cultural. Me parece una tremenda oportunidad para las bandas y también para, para generar un lazo entre la, las nuevas generaciones ¿cierto? Y, y la escena regional, pues todos los músicos que están trabajando en, en hartos proyectos artísticos, eh, como decían antes, con harto esfuerzo, ¿cierto? poniéndole harta dedicación, entonces que eh, las nuevas generaciones conozcan que en su ciudad pasa esto permite que ellos puedan crecer también colaborando eh, en esos proyectos escuchándolo cierto compartiéndolo y conociendo que en la que ciudades hacen cosas que, que desconocen